Si las relaciones y los vínculos personales personales, profesionales no te están ayudando a generar muchas ventas pero no sabes cómo medirlo. ¿Necesitas alguna forma de, de, de sacar un retorno de esa inversión de tiempo que estás haciendo? Bueno, acá Agustín Lindenberg, director de Aerolam, cuenta algunos experimentos que hizo y algunas formas que él armó para trackear esas relaciones y ver si podía sacar un retorno de la inversión de eso que tan difícil es. Espero que lo disfrutes. lo que cuesta la adquisición, porque es una estrategia a mediano o largo plazo, eh, que sigue siendo como conocer gente, juntarme con gente, hablar con gente. Es mucho más lo que se conoce afuera por ahí como seis relationships, tipo que es punta, puntualmente eso. Algo que te decía, eh, Andy, es que lo que sí empecé a hacer, que me obsesioné un poco hace tres años, dije, no puede ser eh, que no tenga una manera un, un poco más científica de, de tener noción de lo que hago. Eh, mismo a veces perdés eh, track sobre quién te recomendó a quién tipo llega una persona que te dice che Aus, me pasó tu celular fulano quién será fulano ni me acuerdo y en, en, en la llamada se hizo ah bueno sí este entonces dice, no puede ser que no haya algo para traquear así como uno tra traquea a nivel como de un, un CRM ventas común tiene que haber un people relationship algo, algo que exista desde ese nivel y me puse a investigar. Encontré un par de plataformas que, se, que habla de esto, ¿no? Puntualmente de, de Relation. Eh, encontré por ahí algunas que surgían más desde el lado personal. Un pibe que había creado una llamada Garden, que era una plataforma mobile que decía, tipo, che, mete a todos tus amigos acá, los que ves posta, y nutrí esas, cultiva y nutrí esas relaciones. Pero simplemente con las personas, ¿no? Tipo, che, ¿qué día cumpleaños? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? ¿De qué hablas? Como no, no puedes en tu cabeza tener, tener todo eso. Eh, de metido como una cosa Media maquiavélico a lo que eran los amigos no Porque de repente como lo, lo racionalizaba Mucho, dije, che, me, tiene que haber Algo de esto, pero más para trabajo Porque muchas veces con la gente con uno que Se junta, obviamente, tengo un montón de Por ahí clientes que han derivado en amigos Este Pero hay un, un abismo en el medio Entre Che, tengo buena onda, pero no es un amigo Pero es un cliente, pero está ahí Este Claro porque me llevo esta persona y podemos juntar a hablar de cualquier cosa y además de trabajo. Entonces, empecé a buscar, me encontré con un par de herramientas, me encontré una por ejemplo que se llama Conduit, me encontré otra que se llama Affinity, eh, que justamente buscaban esto, decía, bueno, dame acceso a tu mail, dame acceso a tu calendar, dame acceso a tus mensajes, te levantaba todos los contactos, te pedía que los ordenes, un laburo tremendo de curadoría. Y te hacía hasta, hasta data points de cuándo full disk hablaste, en qué momentos tenías más pico de hablar. Tipo, te levantaba, obviamente, los mails y los contactos, lo que fuera. Podías poner alertas, todo. Muy complejo. Eh, o sea, demasiado com complejo para la afinidad que yo quería. Probé a hacerlo en Notion. Probé a armarme un par de fórmulas en Notion. el momento era tan grande que se empezó a como la guiar Notion, que ya de por sí es lento. Esto decía que me explote. Eh. Y encontré uno que sé que me funciona hoy en día. Se llama Dex, como la Pokédex de, de Pokémon. Eh. Que es muy simple. Te permite decir, tipo, che, crea grupos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un grupo de red de emprendedores. Puedo tener un grupo, no sé, de otra red que soy parte de agencias digitales. Puedo tener un grupo de clientes, de ex-clientes. Puedes crear grupos. Puedes poner, eh, obviamente, el contacto de la persona. Y puedes ponerle, ¿de qué hablaste la última vez? Básicamente. Y si querés, algún reminder de algo. Entonces, hoy te diría que soy mucho más metódico eh, en ese tipo de cosas. De decir, tipo... Che, me escribió tal persona que por ahí era el director de innovación de esta empresa eh, y justo me dijo, me preguntó dos cosas de él y me contó que se había ido a trabajar acá y, y me preguntó si conocía personas de, para presentarle acá y de paso me comentó sobre una oportunidad que tenía de un proyecto. Entonces, por ahí es como, bueno, ok, reminder, eh, le tengo que hacer una intro con dos personas de acá que le dije se si me ocurría y además, este... Me tengo que poner un recordatorio de ver si de su lado me manda este contacto que me quería presentar para un proyecto. Y por ahí, uno si lo tiene en la cabeza se olvida. En cambio lo bajás y lo sigues matizás, Tipo, che, en dos semanas tirame, es una tarea, che, te voy a hacer esta intro y en dos semanas mandamos un recordatorio de esto. Y pasás a trabajar un poco más la, algunas relaciones de una manera un poco más como, no sé si como un negocio, porque son un poco, un poco fuerte y, y artificial pero sí con acciones concretos, que al fin termina pasando eso, ¿no? La, la red de contactos de uno, todo el tiempo hay algo que uno da, algo que recibe, digo, y, y, y desinteresadamente, eh, y me pasa, te digo, todo el tiempo, Andy, tipo, todo el tiempo hay algún cliente, ex-cliente, o alguien con, con el que ni trabajamos y quedó buena onda que me dice, tipo, chau uh, ¿se te ocurre a alguien para presentarme acá? o ¿Vos cómo encararías esto? No sé qué, y por ahí solo...